Hola, Lucas, buen día. Y al piso también saludos. Nosotros en la Avenida Córdoba, en este momento, estamos haciendo un relevamiento de manera conjunta, eh, tanto el, el municipio de la capital con eh, la dirección provincial de Vialidad. Y estamos en esa etapa. De hecho, ya nos hemos reunido eh, con tanto con las dos reparticiones, más eh, la empresa y el conjunto de inspectores. Y estamos en esa tarea. Estamos con la firme intención de eh, que seguramente en estas semanas venideras es ya comenzar eh, fehaciente con la obra, cosa que se empiece a ver movimiento de, de máquinas, de las tareas realizándose, y lo que sí hay que tener en cuenta, que si bien la obra completa es desde Rawson hasta Las eras vamos a ir ab abordando por tramos, eh, cosa de tratar de no cortar el tránsito, que sea lo más ordenada posible, este, vamos a comenzar muy probablemente desde Avenida Rawson, hasta caseros como primer tramo y después ir continuando de a dos o tres cuadras, cosa que, eh, lo que decía recién, sea segura, sea ordenar, siempre todas estas obras van acompañadas de los distintos sectores del municipio, como sería la dirección de comunidades, como sería la propia dirección de obras, el equipo del ECO, la policía comunal, y de esa forma se ve lo que se ha visto, lo que se está observando ahora en el Ignacio de la Rosa, que sería... Eh, que la logística que acompaña a la parte técnica sea lo, lo mejor posible. Si bien no van a cortar el tránsito en Avenida Córdoba, hay muchos muchas paradas de colectivo, ¿no? Por este nuevo formato de la red Tulum, ¿se van a desviar los colectivos como para evitar que no se congestione esta zona? Claro, es eh, un tema que, que se está analizando y tal como lo mencionás, es muy importante tenerlo en cuenta, eh, seguramente eh, vamos a dejar habilitada una calzada, como hemos venido trabajando hasta ahora, y tal vez de manera puntual los colectivos, eh, eh, tenemos varias alternativas, cuando esté ocupada quizás la calzada eh, norte con obras, se puede circular por, por Santa Fe, y cuando esté la calzada sur con obras, quizás puede ser la General Paz, pero lo principal es no hacer el corte total, que es lo que quizás más in incomoda y desordena el tránsito, y eso está previsto para que sea de esa manera. Bueno, esa es una obra, decíamos, histórica para la pavimentación de la Avenida Córdoba. Ojalá que quede bien y que no traiga inconvenientes en el tránsito, sobre todo, ¿no? Eh, esperemos que no. Bueno.